¡Hola! El día de hoy te quiero enseñar a cómo crear un texto con el estilo Cartoon, paso a paso en Photoshop. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro texto. Entonces, para eso nos vamos al panel y le damos clic en la T o oprimimos T para activar la herramienta de texto. Lo segundo que vamos a hacer es cambiar el color para poder verla más fácilmente. Entonces le damos clic aquí en el panel de color y lo cambiamos a un negro para que contraste en el fondo blanco. Le damos clic y escribimos nuestra frase, en este caso será cartón. Le damos en el chulito y la movemos para que la podamos ver un poco mejor aquí. Volvemos a T, le damos clic y seleccionamos toda nuestra tipografía. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarla. En este caso utilizaré la tipografía Toy Box que te la estaré dejando aquí en la descripción por si te interesa. La seleccionamos y le damos al chulito. El segundo paso va a ser darle el estilo al texto. Bueno, esto es muy fácil de hacer, entonces para eso nos vamos al panel de capas y estando en la capa de texto le damos doble clic en la zona vacía. Esto lo que hará es desplegarnos un menú en donde personalizaremos y le daremos el estilo el primer efecto que le daremos será el de trazo entonces le damos clic aquí en trazo lo que haremos será darle en el tamaño 10 por ejemplo y cambiaremos el color a un morado y le damos en ok lo segundo que vamos a hacer es volverle a sumar el efecto pero le cambiaremos el valor a 20 y seleccionaremos un color tirando más hacia los azulados de esta manera volvemos a darle al efecto y le cambiaremos el valor a 30 y en este caso será un amarillo o naranja un poco parecido al complementario bueno, le daremos en ok, le damos T, seleccionamos nuevamente nuestro texto y lo podemos dejar ahora sí en color blanco ya que pues nuestros trazos hacen que se vea el texto, le damos doble clic y para finalizar le vamos a dar unos detalles, entonces vamos a hacer que sea más tridimensional, nos vamos aquí a donde dice superposición de degradado, le damos clic aquí y nos vamos a la segunda opción. Estando aquí lo que vamos a hacer es darle opacidad 100% y normalmente a ti te aparecerá en escala 10, entonces lo que vas a hacer es aumentarla hasta que se vea más diluido, por ejemplo algo así y bajarle la opacidad a un 70% u 80%, va a tu gusto y para finalizar lo que vamos a hacer es irnos al efecto de sombra paralela le damos clic y lo que vamos a hacer es incrementar la opacidad y decirle que queremos que esté muy distanciado le aumentamos el tamaño de esta manera y ahora empezamos a bajar un poco la distancia por ejemplo aquí y te recomiendo que casi siempre los porcentajes los dejes entre 60 y 70% en opacidad por ejemplo algo como esto y le damos en OK. Y listos, así terminamos de hacer nuestro texto de estilo cartoon. Fue muy facilito. Entonces, como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí arriba te estaré dejando otro video que te va a ayudar bastante. Y muchísimas gracias por ver el video. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, te invito a ver el canal y más contenido relacionado con lo audiovisual. Gracias por ver el video.